Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos, en Maputo, muy bien. Maputo, qué lejos, ¿no? <ríe> Maputo, pues Mozambique, sí. capital de Mozambique. En... Sí, sí, en la capital de Mozambique, precisamente. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues ya, ya voy a hacer ocho años. Bueno, he ocho hecho... años. ¿Ocho años ya? Sí, ya llevo ocho años. Pero tú llegaste, tú estás trabajando ahora, tú qué haces ahora y estás de representante de SF, ¿no? Sí, yo eh, bueno, llegué en 2013, en marzo, o sea, acabo de hacer ocho años y he estado trabajando en diferentes organizaciones hasta que llegué a SF y empecé con SF en junio del 2017. Ya voy a hacer cuatro años también y sí estoy de representante eh, país y de coordinadora de los proyectos de Maputo. Eh, nos gustaría ver, hablar contigo un poco pues, cómo se coopera, cuál es el papel de, de la, la coordinadora, en este caso de país, qué problemas hay, eh, cómo trabajas con, pues, con el grupo de voluntariado en Barcelona, ¿no? es pues, CSP Cataluña, y, y bueno, ver un poco pues, cómo funciona ¿no? eh, esa, fa, esa manera un poco sui generis que tiene Ingeniería Sin Fronteras de de involucrar mucho al voluntariado, de, bueno, de estar ahí, no desde aunque sea muy lejos, aunque sea desde Barcelona, de cualquier otro sitio. ¿no? Y a lo mejor tú que has trabajado en otras organizaciones, pues puedes hacer ahí un poco como la, la comparativa ¿no? de cómo se trabajaron en unas organizaciones y, y en otras como, como el ISF que han mantenido ahí un poco el, el, la voluntad de, de seguir involucrando activamente a, a los... Eh, bueno, a los grupos de, de, de voluntariado, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué cosas se está haciendo el ISF ahí en, en Maputo y en todo Mozambique? A ver, por partes. Pues eh, por la parte de, de cooperación aquí en Mozambique, bueno, al ser país prioritario también para muchas agencias y también cooperación descentralizada, eh, pues eh, se están moviendo muchas cosas a todos los niveles y, y bueno, la coordinadora... hay no está tan activa, pero es verdad que hay muchísimas organizaciones españolas trabajando aquí. Y en Maputo, al ser la capital, pues es la sede de, de otras muchas que también están en las provincias. ¿no? Eh, a nivel de ESEF, eh, bueno, yo creo que yo es que me he sentido siempre desde el inicio muy cuidada, eh, la verdad, y muy considerada, y creo que es una organización que se caracteriza precisamente por ser muy horizontal y por tener, eh, dar tanta importancia, tanto poder también al voluntariado, desde norte que decimos aquí, ¿no? norte y sur pero estamos muy, muy coordinados y trabajamos siempre, siempre en coordinación y bueno, los grupos tienen luego su, su espacio de decisión y su voz y su voto en, en los espacios que, que crea esef en este caso de Cataluña, que es la casa, ¿no? el espacio de casa, donde todo el mundo tiene su espacio, todos los grupos tienen su espacio, donde se toman las decisiones eh, más importantes a nivel de entidad. Entonces, eh, los expatriadas, las expatriadas estamos lejos físicamente, pero es verdad que sí que nos sentimos parte, ¿no? bueno, somos parte, pero también nos lo, nos lo hacen sentir y estamos siempre en las reuniones también de equipo, de contratadas, y estamos también, participamos eh, online. Y después, cada 15 días, un mes, eh, hacemos eh, reuniones de seguimiento eh, con, con el grupo de Mozambique. Antiguamente hacíamos las reuniones solamente con el grupo de, un grupo que dentro de Mozambique, que era para Maputo. Y entonces son el grupo a quien damos eh, prestamos cuentas, ¿no? Explicamos cómo vamos, el punto de situación del proyecto, dificultades, también eh, pedimos apoyo y contribuyen en, las, en los procesos de formulación, de justificación de todo el ciclo del proyecto, ¿no? de, los, de todos los proyectos que tengamos en ese momento. Pero últimamente, yo creo que a raíz de la pandemia, que ha traído algunas cosas positivas entre todo lo que ha supuesto, ¿no? eh, hemos seguido trabajando activamente, es verdad que hemos, ido, eh, hemos, hemos estado acogidas a ERTE, a ERTE, la mayoría de, de las contratadas, pero hemos seguido trabajando a distancia eh, con el equipo local también de aquí de, de Maputo y, y creo que nos ha unido también como país. Entonces ahora estamos bastante más coordinadas y bastante más comunicadas eh, la, tanto la expatriada de Viñambane como, como yo, de Maputo. Y entonces el equipo de seguimiento ahora es común, estamos haciendo los conjuntos. Entonces tenemos un grupo que está continuamente, es muy activo la verdad y hay mucha gente interesada. Eh, en venir y en, y en participar, conocer qué estamos haciendo. Y bueno, lo que te comentaba antes es que hay muchas, muchas personas que van viniendo y que en las últimas eh, encuentros de seguimiento hemos hablado mucho de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es particular la forma de trabajar de ese, no es común a otras organizaciones que yo haya conocido al menos anteriormente. Porque es Maputo, ¿no? La capital y a como a casi 500 kilómetros eh, Iñambane, ¿no? Sí. En Maputo se hace más temas de servicios básicos ¿no? en los, los eh, barrios de hábitat de espontánea, pues los slums, en fin, las, las, las, las favelas, ¿no? eh, para que mm. la gente no se entienda, en Brasil. Eh, y, en, y en Iñambane, que no es Iñambane ciudad, ¿verdad? Que es como en el interior, se trabaja pues con las organizaciones campesinas, empoderamiento femenino, todo eso, ¿verdad? Sí, Por temas si no. de agua y con la vía campesina, la UNAC, que es a nivel nacional, y estamos en, bueno, en realidad ahora también se trabaja a nivel de ciudad, se ha trabajado eh, a nivel, con las instituciones, ¿no? con, con el gobierno de la provincia, digamos, de Ñambane, también, pero sí, básicamente es, es más entorno rural y Maputo urbano, bueno, urbano-rural, porque ahora te comento un poquillo lo que estamos haciendo, porque, bueno, ha ido desde que iniciamos, eh, bueno, la estrategia de de país ¿no? de ESF en Mozambique, en Maputo concretamente, es precisamente los servicios urbanos ¿no? y de ciudadanía entonces comenzamos trabajando en el 2007 eh, en la periferia, ¿no? en, la, en lo que tú decías de las favelas, ¿no? que aquí llamamos eh, bueno, la ciudad está dividida en dos partes, eh, conocida la ciudad de Cimento que es como la ciudad de cemento, la antigua colonia donde vivían los portugueses y después toda la periferia, ¿no? toda la zona de los barrios urbanos eh, pues se considera eh, ciudad de Decaniso, ¿no? que es el material con el que se hacían las casas, que se hacen todavía las casas, eh, que es un material más precario y donde están pues, digamos como los barrios informales, ¿no? las chabolas un poco lo que ¿Y, los, y, el, y el voluntariado ¿no? o sea, volviendo un poco a eso, a qué hacen unos y qué hacen otros y, eh, porque normalmente muchas veces la, la gente nos pregunta pues eh, bueno y eh, o sea, ¿qué es lo que hace un voluntario? ¿Hay que ir allí? ¿Se puede colaborar desde aquí? Eh, o como nos llamamos Ingeniería Sin Fronteras, pues la gente entra con la calculadora ¿no? y, la, y la regla y el lápiz ya, dispuestos a... ¿qué, qué, qué, ¿A qué se dedica un, un voluntariado desde aquí? ¿O también van, van para allá? ¿no? En, algo, en algún momento existen los proyectos de, de conocimiento de realidad y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo sí, es? la figura del voluntario y de la, de la voluntaria en ese es súper importante, ¿no? Eh, porque de hecho yo creo que somos referencia también para, para otras organizaciones de cómo lo hacemos, ¿no? Porque existe siempre en la cooperación, ¿no? Pues también por, bueno, ha ido variando mucho y también la jerga y bueno, la estrategia también de la cooperación ha variado mucho también en el país y a nivel general en todos los países en desarrollo, ¿no? Pero es verdad que el voluntario o la voluntaria típica antes era como más asistencialista, ¿no? que venía porque tenía un tiempo y venía a ayudar, ¿no? pero en ese no. En ese el voluntario o la voluntaria es una persona eh, formada, eh, puede ser ingeniera o no, de hecho cada vez hay menos ingenieras, yo diría, pero bueno, eh, es una persona con conocimientos técnicos que viene a contribuir en alguna eh, área o en alguna actividad concreta del proyecto. Eh, viene, digo, en caso de que sea una voluntaria que venga a terreno. O... de Barcelona. ¿no? Entonces, eh, bueno, el programa, normalmente cuando el programa de conocimiento de la realidad, ¿no? publican los términos de referencia con la, las necesidades, se han, últimamente varía mucho también teniendo en cuenta el Y el tema, pues, diría yo, eh, dificulta un poco. Ahora es un periodo de un mes a tres meses a contribuir en una actividad o varias dentro de un proyecto. Entonces, eh, se publican los términos de referencia con el perfil técnico que se necesita y se abre un proceso de selección. En este proceso ya se bueno, conlleva también recursos humanos, bueno, mucho, mucho, mucho tema ¿no? de, de gestión de personas, pero una vez que es seleccionada la persona, tiene que llevar un proceso de formación en Barcelona primero. Y después ya eh, tienen reuniones con el grupo de, de Mozambique en este caso, eh, conoce a las patriadas, se explica un poco su función y, y se hace un convenio, un acuerdo ¿no? eh, de voluntariado donde tiene pues, obviamente su seguro de viaje y de salud. Y ahí eh, depende un poco de, de qué perfil sea y del proyecto que lo asuma, pues tiene cubiertas eh, algunas necesidades como puede ser el vuelo o el alojamiento o, o dietas o lo que fuese. ¿no? Entonces ha funcionado muy bien hasta ahora. Eh, yo creo que es una figura bastante potente dentro de ese, yo diría. Y, y es verdad que apoya mucho, o sea, es que se piensa en este voluntario, en esta voluntaria cuando se está formulando, ¿no? Porque al final tampoco disponemos de tantos recursos humanos, con lo cual el apoyo es necesario, o sea, no es... Eh, rellenar el espacio con una figura porque sí, sino que tiene un sentido. Y, luego, y desde Barcelona, ¿y luego esta gente, sí, sí. gente Elena se, se, se queda en la organización, colabora de alguna manera, o sea, hace el viaje y luego se desvincula? Sí, o sigue bueno, lo que eso. se busca es que primero participe desde Barcelona en las reuniones de seguimiento y en, los, en, las, en las reuniones de grupo, que antes eran, eran mucho más divertidas porque eran presenciales y entonces pues ahí se comparten experiencias porque mucha gente del grupo ya ha estado en Mozambique. Porque esa es la, la valía, ¿no? La, como se dice en portugués, más valía, ¿no? Como el, como, digamos, como el valor añadido, ¿no? El valor añadido del voluntariado, ¿no? Que venga la persona, siempre que se acerca, se acerca, si se acerca al grupo de Mozambique es porque le interesa, le interesa venir. Luego igual no puede venir, pero le interesa de primeras, ¿no? Conocer terreno, venir, tener un acercamiento con una experiencia de cooperación. Entonces, normalmente primero tiene que venir a las reuniones, conocernos y empezar a colaborar desde, desde Barcelona. Después, eh, si sale en la plaza y la persona es seleccionada y vemos que encaja el perfil, vendría. Y claro, lo más importante casi diría yo es luego la, la respuesta, la retribución al grupo, ¿no? O sea, cuando vuelve tiene que continuar. Eh, bueno, se, se pide ese compromiso, aunque no siempre se consigue, pero es un poco el objetivo, que esa persona luego vuelva y, y devuelva al grupo todo la, el aprendizaje y toda la experiencia y también pueda luego estar como una persona de base del grupo para apoyar los proyectos desde, desde Barcelona. O sea, claro, es una no se figura le, muy importante. No se le puede obligar a nadie a, a, a, sí. a quedarse, ¿no? pero, pero claro, es no. súper valioso. Como decías, pues que haya, o sea, sin ese viaje, sin ese conocimiento ahí de, pues de las contrapartes, de la realidad, es muy complicado, ¿verdad? ¿No? Que luego la gente se, se involucre claro, a la y pueda la de, de colaborar contigo porque... desde, desde aquí. Claro, a la hora de cualquier proceso de, de, pues de, de, para decidir, por ejemplo, a la hora de, de qué objetivos vamos a trabajar, qué líneas se van a trabajar cada año. Es súper importante que la persona conozca de primera mano la realidad, ¿no? Porque tenemos siempre, como viene, hay mucho movimiento, por lo menos en el grupo Mozambique hay mucho movimiento, entonces como viene gente continuamente que no conoce a veces ni siquiera África, ¿no? Entonces, claro, está un poco descontextualizado, necesita empaparse mucho antes de, de venir o antes de poder aportar, porque igual sus aportaciones, que son muy valiosas, pero igual son más... Eh, que no están adaptadas al contexto, ¿no? Simplemente que puede ser valiosa en otro contexto, pero quizás en Mozambique no cuadran por porque también al, al no conocerlo, pues se escapa esa información, ¿no? Informaciones de todo. Bueno, imagino que se le forma a la gente a nivel de, pues, de realidad del país, ¿no? De, pues se tiene que ir a hacer un levantamiento de campo, pues, eh, no, pues no sé, de lo que sea, de ¿no? esta de, de información geográfica, en fin, de lo que sí de cultura, ¿no? porque al final no hay otra, otra lengua, una realidad africana que nos parece que, es, que África es como si fuera un único país, no, que <ríe> y no sí, es nada, <ríe> nada que ver, ¿no? y todo eso pues, forma parte un poco de, ese, de esa preparación ¿verdad? Que, que se hace. Que se sí, hace o bien. sea, se, quiere, se pretende que sea una, una formación integral, ¿no? o sea, quiere decir que tenga la parte humana súper importante. ¿no? Y situar un poco a la persona, eh, lo que va a hacer, cómo, cómo viene, porque luego también siempre existen vías de escape, ¿no? Entonces también hay que intentar ver antes para después evitar problemas en terreno, ¿no? Quiero decir, trabajar un poco la parte humana, ver un poco qué expectativas tiene la persona y, y un poco que, que quede bien claro su, su función, ¿no? Bien clara. Y después también eh, se trabaja con el grupo para conocer el contexto, eh, explicar un poco todo, antes de venir ya, venir con esa preparación previa, ¿no? Pero bueno, el curso es bastante integral y participa el propio grupo, de hecho, o sea, personas que han estado también aquí. Claro, porque hay como también autoformación o formación cruzada, ¿no? Por eso que decías, cierto, ¿no? Que la gente al final acaba compartiendo eh, esos conocimientos. Oye, y, y, sí. y, y, y tú mencionabas antes y lo, en, en otros momentos lo hemos comentado, pues un poco la, ese, ese enfoque de derechos, la cooperación transformadora que, que, que intentamos por lo menos hacer en... En, en, en Ingeniería Sin Fronteras. Eh, eso, eso es la teoría. Esto es lo que desde aquí pues, es fácil decirlo y tal. Pero no, sí que me gustaría que nos hablaras de eso, cómo se ve desde el terreno, ¿no? que, donde parece que los cambios siempre son como movimientos telúricos ahí, ¿no? que, van en, en, en, ¿no? que los movimientos son en, en, en épocas geológicas, en tiempos geológicos, ¿no? que va todo con cámara lenta. ¿verdad? Lenta, sí. Sí, bueno, pues como te decía, ¿no? Como que la línea es un poco trabajar los servicios urbanos, ¿no? Y ciudadanía, entonces para eso tenemos, o sea, le damos mucha importancia y creo que somos bastante fuertes a nivel de asociación de barrio, ¿no? Asociativismo de barrio y trabajando mucho, tema de derechos humanos, participación ciudadana en diferentes áreas, pero sobre todo el tema de servicios públicos, ¿no? Porque bueno, en estos barrios informales que estábamos comentando, ¿no? Que han de manera espontánea, sin ningún tipo de planificación urbanista, pues claro, te encuentras con situaciones eh, pues de servicios públicos muy deficientes y de ausencia de servicios públicos como parques, jardines, ¿no? para toda esta población que es la mayoría de la población de la ciudad. ¿no? Entonces, en eh, ESEF eh, se ha trabajado en diferentes líneas, siempre teniendo muy en cuenta la parte ambiental e intentando poner la tecnología no eh, al servicio de, del desarrollo humano en todas sus vertientes, ¿no? Para favorecer, pues, este, pues eh, mejorar eh, a través de la participación ciudadana los servicios de su propio barrio, ¿no? A través de las personas del barrio. Entonces, para tal, creo que, bueno, hemos tenido varios logros, ¿no? Digo, remontándonos un poco hacia atrás. Eh, el, nuestro distrito por excelencia eh, ha sido el distrito de Camasaquene, que es un distrito súper grande, que es, digamos, que es el primero, ¿no?, eh, en esta zona de, de la ciudad de, de Caniso. Entonces aquí hemos estado trabajando muchos años desde el inicio, que se trabajó desde la canalización de aguas hasta intentar la reabertura de las calles, y después se vio la necesidad ¿no? en, también un poco por, eh, bueno, una vez que estás trabajando con la gente del barrio es donde ves tú las, las necesidades reales y estos servicios que decimos eh, pues que son deficitarios. no Y que además traen pues, consigo pues, muchos otros problemas eh, de todo tipo y entre ellos también enfermedades. Y, bueno. Entonces empezamos trabajando eh, en la gestión de residuos sólidos urbanos, que también es un tema Para tratar en profundidad, porque bueno, es todo un reto. A nivel de participación ciudadana hemos avanzado mucho porque se creó eh, con ese se creó la plataforma de Masakene con en un inicio ocho asociaciones locales. Claro, con gente del barrio, gente activista ¿no? que trabaja en el barrio por el barrio, ¿no? para también un poco remarcar los, los derechos y deberes de la ciudadanía y, y explicar la importancia del ejercicio de su derecho a la ciudad, que en la mayoría de los casos, a pesar de estar en la ciudad, que se piensa siempre que, tiene, que se tienen mayores oportunidades, pues no, tanto el acceso a, a la, al mercado laboral como el acceso a la educación pues es muy difícil y en estos barrios al final es, a veces es difícil también romper el propio ciclo de, de pobreza y de, y de, bueno, intentar salir un poco de esa rueda, ¿no? Entonces empezamos trabajando con, con esta plataforma y creo que, que bueno, a raíz de, de esta plataforma eh, se mejoró también mucho las relaciones con, con el distrito municipal, quiero decir, con, con el propio, la propia autoridad local, en este caso más a nivel de secretarios del barrio. Eh, que también ha sido una relación también muy fluida y que ha apoyado y ha mejorado eh, pues estos espacios de participación ciudadana ¿no? donde hemos intentado siempre hacer hincapié y mejorar pero a través de, de la propia gente del barrio no sí sí o sea a través de lo que en España serían las aso asociaciones de, de vecinos es decir de, que, que por sí. otro lado a veces la gente se olvida que la mejora de las ciudades en, en, en España vino precisamente bueno, porque había una voluntad política, pero esa voluntad política no surgió de la nada, sino porque había una presión ciudadana ¿no? detrás y, y, y, esa, y esa presión ciudadana estaba organizada, ¿no? Porque, bueno, si no hay, no, si no se piensa bien contra quién hay que, pues cuáles son las opciones, las propuestas, a quién hay que pedirse, a quién hay que presionar, eh, hay que aguantar durante mucho tiempo, y eso se hace desde una posición de ciudadanía fuerte y, y, y organizada, ¿no? Y a veces... Incluso no son tanto. O sea, los cálculos técnicos seguramente no hacen falta, pero también proyectos como el de la radio, ¿no? Por ejemplo, que que, que, ahí como, sí. como que se hace a lo mejor sí desde la técnica, ¿no? De tener una radio comunitaria y. ahí te un ejemplo. Genera, pero al final es como el. Pues es, es un instrumento muy potente para crear esa, ¿no? esa noción de ciudadanía, ¿verdad? Sí, eso iba a decirte gusto que quiere decir, la radio. Eh, comunitaria de Masaquene, también nacida a raíz de esta plataforma ¿no? y a raíz de, de la entrada de ESEF en, en el barrio, en, en este distrito municipal, eh, yo creo que bueno ha sido, es fundamental ¿no? eh, como herramienta de comunicación social, pero también como, como vehículo también para generar mayor impacto ¿no? y es que generar espacios de participación ciudadana a través de programas en los que existen debates comunitarios donde eh, se fomenta esta participación y se tratan temas de interés general, ¿no? temas que realmente eh, los propios vecinos y vecinas están viendo que existen estos, estas dificultades ¿no? en el barrio. Entonces que hay que mejorarlo porque vivimos aquí, tenemos estos problemas y queremos que se mejoren. Entonces bueno, la radio es una herramienta que, que multiplica este impacto, ¿no? Barullo. El barrio, ¿no? El barrio que entra por la ventana. <ríe> ¿Y, y, cómo sí. es? Y, y, y tú haces de representante de país, nada más y nada menos. Ahí eh, sí. en la capital de la España. Bueno, suena mucho, pero tampoco es para tanto, ¿eh? No, pero también tiene que tener, tiene que ser su, tiene que tener su intríngulis también, relacionarse pues, con la embajada, con el resto de las organizaciones, con el gobierno. Hace poco nos estabas, por cierto, eh, salías por la tele ahí firmando un, un convenio, ¿verdad? ¿Cómo, es, sí. ¿cómo sí. Es esa parte, es, cómo es esa parte ahí, establishment ¿no? de, de la cooperación? Sí, bueno, siempre hay que hacer, como digo yo, un juego de cintura, ¿no? O sea, a mí en realidad lo que me gusta, a mí personalmente Elena, lo que me gusta es más estar ahí en la comunidad, con la gente, por ejemplo, hoy mismo estábamos eh, precisamente trabajando... Con, en el centro de compostaje, que bueno, después te, te comento un poco esto, el centro de compostaje de, de Sopal, ¿no? que, que te, estamos trabajando con productores y productoras sobre todo, el primer abono orgánico ¿no? que, que, que se ha producido, estábamos haciendo la entrega del abono para, para, para mejorar ¿no? las, las huertas de, de los productores y productoras del anillo verde de Maputo. Entonces me gusta más esto que los otros actos, pero también son importantes y también hay que saber estar, también hay que saber intervenir, y, y representar ¿no? al final a la institución. Es una Porque, de las ¿Cómo, es, ¿cómo ¿no? es esa relación con las autoridades? Porque al final estás ahí como formas parte un poco de, de esa presión que decíamos antes para que bueno, pues, eh, eh, la administración pública se haga cargo de, de esos servicios que o no existen o son muy deficitarios. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te ve la administración pública, el Ayuntamiento de Maputo, la Cámara Municipal en este... En este caso, ¿eres una aliada o somos unos aliados o somos uno eh, que vamos allá importunados, ¿no? ¿Nos impertinentes? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la vives tú? Bueno, es una relación de amor-odio. Bueno, más amor que odio. Pero quiero decir que es un tira y afloja, es lo que decía, ¿no? Este juego de cintura de. De, de, de, tienes que tener claro tu objetivo, lo que quieres conseguir Y luego tener, claro, también estamos hablando que es una cultura muy diferente No nos funciona nuestra forma de ser de allí eh, Ni el carácter, ni el hablar más, ni... No, o sea, hay que saber respetar los espacios eh, y Siempre con mucho respeto Y siempre, eh, pues si son personas con cierto rango político También existe todo un protocolo que, claro Tienes que seguir, ¿no? Y que esto es indispensable para que puedas conseguir algo. Entonces, bueno, tenemos siempre encuentros, pero, eh, depende del proyecto, por ejemplo, uno de los proyectos que, bueno, todavía no habíamos llegado a eso, pero uno de los proyectos que, que tenemos, eh, que ha sido un, pro, un proyecto piloto, precisamente por el cual estábamos firmando el acuerdo con el alcalde de Maputo el viernes, que es el proyecto de Tunduru que es el Jardín Botánico de Maputo y hemos, tenemos un proyecto muy interesante que además ha sido iniciativa del propio municipio de Maputo y financiado por el, por el Ayuntamiento de Barcelona, eh, donde trabajamos el compostaje urbano y la educación ambiental. Y entonces, bueno, eh, la verdad que es un proyecto muy bonito, eh, está súper interesado el municipio de Maputo y, y gracias a este proyecto, eh, bueno, se nos dio ese espacio en la televisión, pero tampoco se nos avisó, ¿eh? O sea, esto es un poco pues eso y sobreviviendo. Entonces, bueno, fuimos a firmar el acuerdo y, y nada, y entonces estaba allí el, el alcalde y todos los concejales y e hicimos como una firma de, de, de acuerdo oficial, aunque el proyecto ya habíamos iniciado el año pasado. Y, y, nada, y luego tuvimos un espacio para hacer nuestro discurso, entonces ahí pues ese es un espacio de representación donde tienes que hablar de la organización, lo que hacemos, desde cuánto tiempo estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos trabajando en Tundur en este caso, cuál es el interés que tenemos, el interés del municipio y nuestro objetivo. ¿no? Y luego invitar obviamente pues a toda la gente que nos escuche y los propios eh, concejales a que, no, a que vengan a conocer el proyecto y, y participen de manera activa. ¿no? Entonces, bueno, son espacios que también son importantes porque al final es donde nos, donde nos escuchan, donde nos conocen y, y de difusión, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo creo que tenemos que estar orgullosas de, de que se pueda difundir ese trabajo. Pero bueno, con, con el municipio es un a floja, o sea, es, es difícil porque es, hay mucha burocracia, supongo que como cualquier eh, <risa> proceso, ¿no? Con, con, con instituciones públicas, pero bueno, yo creo que aquí todavía los procesos burocráticos son mayores, entonces hay que tener mucha paciencia. Y, bueno, ¿Y yo supongo, que esa, esa, supongo que esa relación es eh, diferente cuando se trata de las organizaciones como la UNAC, como sí. las asociaciones en eh, los bairros, los barrios. ¿no? Los barrios. Esa, esa relación cambia, ¿no? Porque al final ahí somos como, como aliadas, ¿no? Sí, o sea, precisamente. O sea, con las asociaciones locales es una relación más cercana, ¿no? Serían como los titulares de, de derechos, ¿no? Eh, y también un poco de responsabilidades, ¿no? En la parte que les toca a cada una. Y después, eh, con, con, la, con los titulares de obligaciones y responsabilidades, que serían las instituciones públicas, el gobierno, en este caso el municipio, las diferentes direcciones municipales con las que trabajamos, como salubridad y ambiente o agricultura en este momento, pues eh, el papel es mucho más formal, eh, todo tiene su protocolo, todo tiene sus procesos y, bueno, también hay que saber estar, eh, siempre hay que invitar, hay que dar... A dar, digamos, eh, eh, bueno, hay que reportar ¿no? eh, periódicamente también para que sepan un poco qué es lo que estamos haciendo y e invitar siempre. Por ejemplo, en el proyecto Tunduru está, tenemos coordinaciones reuniones de coordinación mensuales donde también invitamos al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces participa el Ayuntamiento de Barcelona por un lado personal del municipio, gente del jardín, nosotros, entonces bueno, es digamos como una reunión a tres, donde nos ponemos al día y donde intentamos que sea un espacio también de decisión, también de propio empoderamiento, del, empoderamiento del municipio y apropiación, porque ese es el mayor reto, y diría yo, de la cooperación, no solo nuestra, sino de, de la mayoría de las organizaciones que trabajan en terreno, el, la, sostene, la sostenibilidad futura, porque si no conseguimos la apropiación uh -huh. y no se sostiene, es como algo puntual que haces y se queda ahí, ¿no? obsoleto y abandonado, como pasa tantas veces. ¿no? ¿Y las administraciones se hacen, se hacen cargo? Es decir, se, pues se ve ahí un poco la responsabilidad de, oye, pues se ha montado, ¿no? en el caso de, de los residuos, se ha montado un servicio recogida puerta a puerta, eh, están anuentes a hacerse cargo de, de esos servicios que se van creando con el apoyo de la cooperación internacional o tú ves ahí que bueno, pues esto ya lo habéis organizado vosotros, lo hacéis vosotros, ya seguís y el día que no puede ya nos avisáis <risa> Bueno, yo si soy sincera, yo creo que depende mucho de las personas que te encuentres también, como todo, ¿no? Pero no, yo creo que por ejemplo en Tunduro están súper interesados eh, bueno, eh, creo que realmente hay interés, realmente eh, se están apropiando, está, el proyecto está de momento funcionando muy bien, esperan todos tener una segunda fase, eh, estamos esperando también que pueda venir gente del Ayuntamiento de Barcelona para hacer un intercambio de experiencias, que esto luego pueda dar lugar a una segunda fase. ¿no? Entonces en ese sentido sí que veo al municipio muy interesado, si no me imagino que no, no hubiera sido noticia ¿no? en el, en el telejornal porque esto sí que es verdad que nos pidió de sorpresa, porque estábamos esperando hacía meses esta, por eso te digo, de los procesos largos ¿no? y burocráticos, hemos estado meses esperando este momento, ¿no? pero bueno, como nos habían dado el ok, fuimos avanzando con actividades, y, y bueno, en ese sentido sí, ahora en Kamu que es lo que te iba a comentar antes ¿no? un poco, eh, iniciamos trabajando en Camasaquene y cuando empezamos a apoyar los residuos sólidos, eh, bueno, aquí está montado de manera que como el municipio no puede llegar a los barrios informales, eh, existe una asociación de microempresas que se llama AMEX, que eh, trabaja a nivel de los barrios para la recogida de, de residuos eh, casa por casa, ¿no? puerta por puerta. Entonces estos funcionarios son, son pagados por el estado, por el municipio pero están contratados por, por cada uno, por una microempresa en, en el barrio en el que opere. ¿no? Entonces, bueno, en realidad hemos, se ha trabajado mucho para revalorizar este papel, ¿no? porque al final era como la basura, ¿no? los que recogen la basura, pues no son considerados eh, de manera que, no, no, es que es un trabajo de valor, porque se está eh, limpiando las calles, se está reutilizando eh, estos, estos residuos, y además estamos trabajando con las asociaciones de barrio a nivel de sensibilización comunitaria, eh, apoyando también todos los procesos del plan ¿no? que tiene el propio municipio en, en de gestión de residuos sólidos urbanos. ¿no? Entonces, eh, bueno yo creo que el desafío sí que es verdad que trabajar a nivel de AMEPS, ¿no? de, como asociación mozambiqueña de, de todas las microempresas, es complejo porque yo creo que ha sido una asociación creada a raíz del de petición del propio municipio, pero luego son independientes, ¿no? O sea, no existe una estructura como tal fuerte que, que tenga como empoderamiento político a la hora de toma de decisiones, o, sino que sigue un poco los mandatarios o las directrices de, del propio municipio. Después cada una sí que es verdad que tiene cierto poder y cierto... bueno, pues tiene tiene consideración cada vez más en el barrio, ¿no? Y también yo creo que ESEF ha trabajado mucho en ese sentido para valorizar estos procesos a través de diferentes herramientas, ¿no? Como decía, de las campañas de sensibilización, a través de radionovelas, también en la, en la propia radio, eh, muchas formaciones, se ha trabajado mucho a nivel de activismo de barrio, ¿no? Entonces, y, bueno, yo y, creo que se ha mejorado mucho. Y también, a, y también aquí en, en, en Barcelona hace poco coincidíamos verdad en una, en una charla ahí a, a tres bandas con un cole aquí pero, pero la, la gente las voluntarios voluntarios también participan en, en charlas eh, en fin, en, en, hay un juego del hábitat también ¿no? que, que se hizo hace tiempo sí. verdad y, hace, y y trabajan bastante con, con, con, con las escuelas por aquí no haciendo pues, eh, actividades ¿no? De, de sensibilización sí Dentro de cada proyecto ¿no? de cooperación que, que tenemos, siempre tenemos un apartado dedicado a, a la sensibilización en Norte. ¿no? O sea, estas actividades de, de educación transformadora para trabajar en las escuelas, eh, casi siempre son primaria, creo. Y tienen diferentes juegos ya más antiguos, que si quiere... A ver si conseguimos, gente, a ver, ido que renovando, queremos, ¿no? que renovemos <risa> un poquito. Pero sí, de hecho, se han hecho también... Bueno, ahora ya con el tema de la pandemia menos, pero se han hecho online, incluso también ha habido procesos online, pero también eh, se han hecho empresas redondas, conferencias, exposiciones de fotos, un poco acercamiento norte-sur sobre esta realidad, ¿no? porque la gestión de residuos, recordemos que no tan atrás, también ha sido una, un problema que yo creo que cambió en pocos años, eh, pero que, que era un problema grave también. ¿no? Entonces, bueno, sabemos que son retos a largo plazo porque cambio de comportamiento y de hábitos no es algo que vas a conseguir de él para mañana entonces bueno, siendo conscientes de eso pues trabajamos día a día para, para conseguirlo Bueno, sigue siendo, un, sigue siendo un problema de hecho en el área metropolitana de Barcelona por ejemplo Sí. Eh, se está a cierto nivel de reciclaje, ¿no? que se, no, no deja de ser el, el proceso de recogida ¿no? eh, y, y es muy difícil eh, llegar a los estándares que nos pide la Unión Europea ¿no? en ese sentido y ahora por la visión de, pues eso, de Agenda 2030, de, de Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo esto, pues eh, incluso el Ayuntamiento de Barcelona eh, indicaba en su plan de ecología, digamos, de acciones para para mitigar, para evitar el cambio climático, todo lo que se está haciendo a nivel de, de, de residuos, con, evitando, digamos, la emisión de gases invernaderos en, el, en la buena gestión de la, de, la, de la basura. Quiero decir que cada vez más, afortunadamente, pues hay que integrar todas esas. Todas esas acciones, digamos, de cooperación como parte de, de, de lo que las ciudades, las administraciones en general hacen en, en España. Eh, Elena, yo creo que tenemos ahí una visión súper amplia de, de, lo que, ¿no? de lo que se hace. Eh, sí. pues darte la, las gracias, eh, a ver si así llegan más voluntarias y voluntarios todavía al grupo de Mozambique, Pique, ¿verdad? Y a ver si seguimos trabajando y haciendo tan buena labor como los últimos años venimos haciendo. Nada. Un saludo y muchas, y muchas gracias. gracias. Un saludo desde Maputo. Bueno, chao. chao.